Veo mucha gente aquí con cara de pardillo Pasa el cepillo, pasa el cepillo Tengo muchos dedos pero aún ningún anillo Pasa el cepillo, pasa el cepillo Huele sus bolsillos y me crecen los colmillos Pasa el cepillo, pasa el cepillo La técnica para pasar el cepillo Mi pequeño padawán ha sido perfeccionada a lo largo de los años Desde que ya por el siglo 3 después de Cristo Pablo Constantino, que sé yo, un tipo listo edificara la primera Casa del Señor donde Pedro clavara el bastón ¡Au! ¡Joé! ¡Qué bruto Pedro! Pobre monaguillo, le haría polvo el culo, ¿no? No, Pedrito, lo clavó en tierra En el lugar que hoy conocemos como Plaza de San Pedro en Ciudad del Vaticano <ríe> <ríe> Que claro lo tienen los jefes, ¿eh? Ah, no Como la vaticueva, pero con culo <ríe> El tiempo nos ha enseñado que las cosas brillantes atraen a los primates Y a los cuerpos. Así que ya sabes, Pedrito Antes de pasar el cepillo, sácale brillo Pon la mejor de tus caras, la mejor de tus sonrisas Pillales desprevenidos Poner cera, pulir cera, Pedrito ¡Por ellos! ¡Ojo del tigre!